Bueno, Mi nombre es Víctor Vuelta, vengo del CEP de Diego Gaynor, eh, una escuela de alternancia agropecuaria. Es el segundo año que participamos con la escuela de, de esta exposición. Eh, nos sirve mucho para trabajar todos los que son los contenidos curriculares, porque bueno, vemos acá un montón de cosas vinculadas a la producción forestal, que mucha, a la producción frutal, eh, a la meteorológica, vemos todo lo que es el cultivo de hidroponia que ya no se ve mucho en nuestra zona. Eh, por lo general, digamos, la zona donde estamos, todas las producciones un poco son más eh, diferentes a las que, que, que tenemos allá en, en, Capilla del, en Capilla del Señor, que es el, el lugar donde está la escuela. Eh, bueno, los chicos también se aprendieron muy bien, digamos, estuvieron muy atentos a, todo, a todas las explicaciones y la verdad no, me no, no pareció que, que las explicaciones estuvieron muy acertadas en, en cómo se manejaron con los tiempos para que, bueno, los chicos puedan estar prestando atención y preguntando y bueno la verdad me parece muy interesante esto y bueno esperemos que volver